De agua verdad a ver ahí está sin filtros dijera el dicho ahora sí para que me miren tal y cual como soy creo que se ve más borroso del, de, del instagram bueno independientemente de todo quiero agradecerles a toda mi gente que me está siguiendo en las redes sociales porque están subiendo mis páginas ya estoy viendo que están subiendo más en mi instagram y también en mis en mi canal de youtube espero que pronto lleguemos a los 100 mil en mi instagram y que lleguemos también a los 100 mil en mi canal de youtube espero que sea muy pronto saludos a toda mi gente de austin texas ya estamos aquí andaba aquí haciendo un montón de cosas desde hace rato ahora es que ahorita me metí como les había dicho acá en youtube me metí a, a bañarme y ahí traigo el pelo apenas secándose me pinté mis greñas que atraía mis canas aquí ya no las tengo, la maravilla de la tecnología ahora. Antes las pintaban con un tisne, yo creo, pero... De que sea así, así, así el tejí maneje. Edwin, saludos, eh, saludos saludo desde Norte Carolina, saludos a toda la gente de Norte Carolina. Mañana vamos a estar, mi gente, mañana nos vamos a estar presentando por primera vez en el Coliseo de Austin, Texas. Mañana toda mi gente hermosa... Este, traigo unas toallitas personalizadas que voy a estar regalando algunas en el escenario, también voy a estar regalando algunos discos en el escenario, así que mi gente espero que mañana, o más bien al rato nos vayan a apoyar, vamos a estar este, cantándoles eh, todas las bonitas canciones, traemos unas, ay gracias mi Sandy Hatcher, I love you mi reina. Este, vamos a estar cantándoles un montón de canciones bien bonitas a toda mi gente Uy, gracias a toda la gente que nos está dando como ¿Cómo se llama esto que te dan en, en Instagram? Creo que es la primera vez que me dan una cosita de este premio. Uy, dije que se me iba a caer A ver, si vieran los malabares que estoy haciendo para Para transmitir aquí en vivo, desde las dos páginas Es que, ay, ay, ay, ay, ay Ok, aquí está De León, eh, eh, compró una insignia y me la mandó, no sé qué es, pero te lo juro, De León, que yo creo que es la primera que me compran en Instagram, yo no sabía, me decían, de esa es la primera que me regalan, esa de, de la insignia que te regalan en Instagram, de verdad, te lo juro, era por esta y sino por esta creo que eres la primer persona que me, que me regala una una cosa de esas, eh, me lo habían dicho, pero no lo creía, no lo creía y ahí está, ahí está, gracias, gracias, un abrazo, los quiero muchísimo, a mi Sandy, saludos a mi, chi, mi chingona suerte en tu presentación, gracias mi reina hermosa, Dios quiera que este fin de semana nos vaya muy bien, recuerden que no es solamente aparte por el dinero, es porque, dice saludos. Suerte Lili en tus presentaciones, bendiciones. Gracias Marco, Marta. Recuerden que no es solamente eh, por lo que va a ganar uno en las entradas, simplemente que si no va gente a apoyarnos, pues este va a estar un poco difícil de que, eh, de que nos vuelvan a contratar, porque los empresarios... Si no, más, si no van a apoyarte, ven como que el artista no sirve y ya no lo contratan para venir. Entonces yo siempre por eso les digo, por favor mi gente, apóyenos, vayan con nosotros, compartan nuestros pósters. Eh, ahorita las redes sociales pues es algo maravilloso porque ya no tienen uno que andar pegando los pósters por las calles o si alguien no te quiere ayudar a hacer una, una promoción, pues eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo eh, se pues totalmente no servías, aunque tuvieras el mejor talento del mundo, entonces ahora yo les digo, por favor, gracias, porque a la persona que hizo el este posible de las redes sociales, y también a ustedes, gracias por todo el cariño y el apoyo, porque sin ustedes nosotros no somos nada, de verdad que gracias por las insignias, a ver, deje ver si ya agarré otra insignia, pero creo que fue la única que o oh, Adelano, si fue el que nos dio una insignia, uy oh, no, ya ya, ya, ya, Hola, dice de, Le, de León, saludos, también nos regaló una. De León nos regaló otra. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi reina hermosa, dice ay, chulada. De León, saludos, mi reina, que Dios te multiplique todo lo que nos das. Me regaló tres insignias, a ver. Prieto... Prieta, nena, la chinita también nos regaló dos. Uh, ¡Qué bueno! De león nos dio otra, Elizabeth. Mi Elizabeth, saludos, mi reina. Es que te ponen el nombre, cámbiatelo ahí, ponte mi, mi chelita o mi Elizabeth. Soy yo mi reina, dice. Ah, de león, sí, mi, mi, mi cabrón, chisí, hermosa. Gracias, gracias, mi guacha. Mi guachita chingona, gracias. Perdón que estoy acercándome así, pero es que no puedo mirar los comentarios. Saben que mis ojos son, son de, poca, de poca visibilidad, pero primero Dios, este año que entra, si Dios permite, me voy a ir a operármelos. Te irá muy bien, dice Luis. Primero Dios, Dios es grande y ustedes después, ¿eh? porque Dios, Dios provee y ustedes son los que van y nos apoyan, de verdad. Saludos desde Gilroy, California. Saludos. Pronto andaremos por allá también. Ya tengo muchos días en la gira ya quiero regresar a la casa ya quiero comer bien tenía hambre hace rato y me están teniendo con la dieta de estar comiendo esta carne seca un poquito y ahorita que iba a hacer el live con ustedes precisamente iba a hacer el live para comerme una, una naranja con ustedes porque nada más me dieron como una fruta en la mañana que tiene como granolita con como con un como si fuera helado pero no era helado era algo como como de cherry o de o de fresa pero sin azúcar. Sin leche ni esas cosas. Y luego me dieron. Ay, mi, mi de Leo me dio otras tres corazoncitos de insignias. Ay, mi reina. Gracias, gracias. La prieta, nena, era otras tres. Qué hermoso. Creo que es la primera vez que nos están dando esas insignias también. Me dieron otra cosa. Aparte de los corazones, otra cosita morada. Es como un corazoncito que es ese. Ay, gracias a ustedes, pues gracias a. Este, porque por ustedes está mi música. Si no, imagínense, yo hubiera empezado a componer la primera canción y si no les hubiera gustado. Mi Laurita, gracias, porque también me dio dos insignias. Siren. Ya ven, guachando que no sabían ustedes agarrar esto del Instagram. Ya saben re bien y, y todo. Y ni siquiera, este, yo no sabía eso de las insignias hasta que me estaban diciendo. Y ustedes, miren, me están regalando y todo eso. Uy, qué hermosos se ven los corazones. Mm. Chuladas, hombre. Panchito, de mi Pancho de chocolate. Pancho, me dicen que eres bien berrinchudo. Pancho, ¿qué pasó contigo? Pues, pa. Compórtate, amigo. A ver, Isabel Ramírez desde Redbook Redwood City. Pronto vamos a estar en San José, mija, ¿eh? Y luego vamos a ir a Redwood City primero, Dios. Ya estoy pelando mi naranjita. No podemos ir a los bailes para qué bueno que tienes insignias, ay, la chinita, des. gracias, mi reina, sí, de verdad que se, que se los agradezco, de verdad, gracias. Pancho, saludos, hola, hermosa, ah, por eso me están mandando las insignias, los que no pueden ir al baile, ay, mis chuladas. Gracias, gracias para, para cada una de ustedes, que yo les multiplique todo, ¿eh? también acá mi guachita que me dio... Mi Erika, ay, ya te soltaste con los 10 dólares de las paletas, mi hermosa. Gracias. Digo que ando aquí secándome el pelo y todavía no me duermo porque está como mojado de acá todavía. Y necesito... Solamente yo me atrevo a salir con mis ojeras de mapache. Atraigo unas ojeras más más grandes que el mapache, así como no dice? Mi chula dice esta, mi Laurita. Claudia Sánchez, dice hermosa, te estoy viendo en YouTube y en Instagram, saludos a todas las patronas, ay, saludos a todas las patronas, no, pues sí, ¿Cómo? ¿en dónde me veo más bonita? eh? Cuando no estoy en la cámara, ¿verdad? Cuando esté en el Instagram o en el YouTube. Saludos a toda la gente desde Oregon, claro que sí, un abrazo, Pietita, gracias, mi... Mi de León, chula, hermosa. Cámbiale allí, guacha. ponte el nombre bien como yo te tengo ahí. Cuando yo estaba más, más chiquilla, todavía a veces me gusta, pero saludos a toda la gente de Nueva York, mi panchito de todos. La casita, de, mi casita sinaloense. Saludos, mi reina. Chuy. El monarco. ¿Cuándo te voy a ver, monarco, mañana? ¿O, o hoy vas a venir? Pues al rato. Claudia. Ya se me antojó la naranja. Y hasta me traje una también yo. Chula dice, gracias. Ese es todo, hombre. Supieran qué bueno es comer naranja. Saludos, Laura. Con quiera estar bella. Dice, gracias, mi Laurita Cruz. Otras insignias. La chinita, gracias, China de los ojos negros. Como eres tú sin filtro, así será. Ay, gracias, mi chula. Fíjense que ya se le puede poner ahí filtros, pero dije no quiero que me vean tal como soy porque luego siento bien feo cuando yo veo a alguien bien bueno en el en, cómo se llaman en, en las redes o en unas fotos y cuando lo veo allí ya en persona y veo ese pedazo yo de oh, hombre así todo feo y yo digo ay Dios y tanto ¿por qué por qué nos haces esto con los filtros <risa> o le voy a hacer ya lo último yo a todos les voy a poner filtros voy a decir les voy a poner filtro a todo y quien me quiera conocer bien como soy, que venga a verme a mi casa. <ríe> Aquí está toda la de esta de la naranja. Está amargo es ¿sí? Que cuando voy a San José, California, Isabel Ramírez, voy el, el 24... Me parece que es el 24, 23 o 24 de... Es un sábado, 23 o 24 de este mes que entra. Voy otra vez a la Save Event Center. Porque acuérdense que esta vez pasada toqué bien poquito. Y se quedaron... Se, se hizo sold down y no... No entró toda la gente que quería vernos. Así que vamos a regresar otra vez. A ver, acá estoy leyendo a mi Ale. Ale. En todas las plataformas te ves hermosa bendiciones, que espero que algún día vengas a México, yo también, nos han hablado estos últimos días, todos los días, no les voy a mentir, pero hoy todavía me habló una señora para contratarnos para darle de regalo una presentación de nosotros a su esposo, y este, y pues, ay, me duele el alma, me hormigan las patitas para ir, pero nomás, no, es el sábado 23, ¿de que vamos a estar mis Andes Ah, saben más que yo, sí, el sábado 23 vamos a estar en San José, California, en la Ceiba Event Center. A toda la gente del área de la bahía ya nos vemos, pero mañana, o al rato, sí, al rato, ya casi pues, viernes, este. Al rato, viernes, vamos a estar acá en Austin, Texas, en el en el Coliseo Event Center. Acuérdense que está cantando todas las canciones. es muy bonita mi, mi prima. Se parece a ti por la... Mándale saludos. Se llama Pilar González. Saludos. Pilar González, de parte de tu amiga Lili tiene y de, y de la Vicky. Vickinia. Vicky. o Sí, algo así. mira está bien raro el nombre tuyo. No digo que te feo, ¿eh? Sino que está difícil de pronunciar. Ay, River, ay, ay, ¿cuándo? Para Riverside, espero pronto. Voy a hacer todo lo posible, se los prometo. Saludos desde Nueva Neo, York. Saludos a Nasi. Sí. Y estoy listo para transmitir tus en vivo porque res, recuerda que en vivo se es otro pedo, dice él. Ándale, es todo. A Chinita, gracias, mi reina. Los Ángeles, ¿pa' cuándo? Espero pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Incluso ahorita voy a ver si vamos a estar pronto por Moreno vale también. Para toda la gente que vive por allá en Moreno vale. ¿Cuándo vienes al Valle de San Fernando? Estela, pronto vamos a ir yo creo que al... A la Sierra. Al, al Club La Sierra que está por allá de, En Panamá, en Panamá, en ¿Cómo se llama eso? Por allá. Vamos a estar. Pero ahorita, hoy estamos aquí en... ...mañana o a hoy, como sea viernes... ...estamos aquí en... ...en el... ...en el Event Center de, de Austin, Texas... ...y... ...mañana, sábado, pasado mañana, sábado, como lo vean... ...porque el sol está todavía sí ¿verdad? Es la una de la mañana acá... ...allá para California todavía es como las 11 ...mañana y luego, bueno... Mm. ...mañana viernes estamos... ...en el Coliseo de Austin, Texas... ...y pasado mañana, sábado... En el mezquite, porque ustedes lo pidieron, porque ustedes nos están pidiendo toda la gente de Houston, Texas. Regresamos al mezquite, vamos a estar con el cartel de Nuevo León y todo eso. A mí me gusta mucho este, ese, esa agrupación de, del cartel de Nuevo León. Y yo hace años le abrí a ellos, y ahora imagínense qué, qué fregones que, que vamos a compartir escenarios de nuevo. Y, este, y pues ya, nosotros como estelares, o sea. Eso es algo muy bonito, la vida da vueltas, yo no da vueltas con ella, muy agradecida, los admiro, los aprecio a esos chamacos. Una infinidad de, de cosas buenas que tengo que decir de ellos. ¿Cuándo vienes al Valle de San Fernando otra vez? Pues ese es mi guachita. Ahí nos vemos el primero. Yo yo voy a estarles poniendo aquí los postes, por eso les digo que me sigan en las redes, para que puedan ver. Mmm. tan dulce la naranja gracias mi chinita panorama siri ándale en panorama siri mi hija es más no, es que soy retemensa pero como quieren me entendieron gracias mi Mireyes saludos te acuerdas de mí Lalo, van a ver. Mmm, pues no sé, Lalo. Y no alcanzo a ver tu foto bien, mijo. lo, que me acerque así, pero es que estoy, estoy ciega. Solo para poderlos ver no en todo, verlos así. Leer los comentarios. Mm. Pues allá nos vamos a ver, Estela. ¿eh? Porque allá vamos a estar en, en. Primero, Dios, vamos a estar en la Sierra Nightclub. Primero Dios, eh. Ya llegué, dice. De León, ¿dónde andaba mi reina? Gloria y saludos, gracias por los corazones, chuladas a todos. Gracias, gracias. Mi chula de León, gracias, gracias por la insignia tan bonita que los estás mandando, mi reina. Juanita. Saludos, Berna, Ambris, ya duérmete para que estés al 100. Te, ves, te veo fresca como la... ¡Ey! ¿Qué? Mm. ¡Oh, ahí voy! A ver si no se sé cae el... Este me voy a tener que levantar muy cuidadosamente porque ahí viene Titi. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, vengo, vengo ahí. ahí voy, ahí voy. Ahí voy. A estas horas estás despierto me estás viendo. Allá está, allá vaya, ahí voy, allá y voy. Ah, no, mamá, ¿quién hay que hacer oranges? ¿Quieres una naranja? Ok, espera. Aquí está. Aquí estás. Ok, mamá, bueno. Aquí mucho, mucho. Okay. Bye, bye. Okay. Ay, ese titi A ver, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Perdónenme la vida Ay, a ver cómo Me voy a acostar como si fuera una Hijo el maíz A ver si no se le Si no se cae El titi se está riendo Porque dice que me está viendo en su en vivo Y se le antojó una naranja Y vino por ella Ese titi es un Cabroncito y medio para que sobre Dice, mango, Que una naranja, dice, ya ven que no habla bien el español Como puede, me dice Pero Este, se le antojó la naranja porque lo vio aquí Y como está en el otro cuarto con Mari Vino a pedirme una naranja Es un tremendo Ese titi mm. Con el Dice lo los llamé con el pensamiento, apenas pregunté por ellos. <risa> ah, pues sí eres tú, Erika, ¿no? Esos, tí, esos, chamacos hijos del maíz. Un amor hermoso. El tití sí estaba riendo de mí. Mala, estoy yendo. de una naranja. Uh, Cántame la de me dice te man te amamos. Lili, tus fans Sacramento. Cántame la de me vale más. Pues ya bien tarde ahorita. Es ¿sí? capaz de que nos van a correr de aquí. Este hotel y les tengo una mala noticia aquí. Tan linda, Lili. Me, me gustaría verte en vivo otra vez. Claro que sí, El, Elvia. Primero Dios, pronto. Dice quién, Adrián. Lili, cásate conmigo. No me vas a aguantar, guachis. Estoy re enojona. Estoy, estoy bien enojona. Apenas para aguantarme mis guachos y porque no les queda de otros. soy suma. Yo voy a ir al club Mezquite para verte. Eso es todo, mi Leticia. Eso es todo. Ya nos vemos. Y me saludas y me dices que estabas viéndome comer la naranja acá, ¿eh? Vamos a comernos una naranjita. andele. Vayan por una. No sé, de perdida que sea un limón con salsa. Con sal, perdón. O le ponen poquito Tajín. Mmm. ¿Cómo estás? Él dice Rodriguito. Rodríguez Lío. Rodríguez Lío. Ah, saludos. Muy bien, mijo. Bien, pero aquí casi, casi no veo las... Saludos. Oh, acá tengo los lentes. Pújale. Estoy sufriendo porque quiero, ¿verdad? ¿eh? Déjenlos limpios porque. Si sí, no. A ver. Juan Galindo. Oh, ahora sí, don Juan. Córrale porque ahora el que me va a invitar las tortillas es usted, porque se desaparece nunca, nunca, nunca. Este anda por donde nosotros andamos. Me llama luego, don Juan Galindo, porque le tengo una tarea. <risa> Porque para amarte tuve mil razones. Ah, no, para odiarte, ¿verdad? Es que mis guantes... Mis, guan, mis lentes, me traje uno nada más y están chuecos, los echa la bolsa y se están todos chuecos. Tanto chuecos los hijos del maíz. Pero ya los puedo leer los comentarios ahora sí. Yana dice, ¿cómo está? Mamá, ¿cómo está? Dice Yan, Jalisco. Saludos, muy bien, hijo. Gracias, ya tengo un montón de guaches por donde quiera yo, entonces. Donde quiera, me dice mamá. Dile, ya quiero volver a verte, dice de León. Sí, mi reina, pronto. Iris, saludos a toda la gente de Los Ángeles, California. voy acá un cachito de... Esa canción que dice que aunque no me llames, ah, ya ni me acuerdo, ¿cómo va? Que, que ya ni me llames, ¿cuál es? ¿Mm? Dice María, la de la pata fría, que okay. le mande mensaje hace ratito. Dile que María de que no. no, hombre, es que María, María, me la van a asustar. Antes ya no quería porque me la asustaban, decía que todos la le, le atacaban con mensajes. porque me ponía nerviosa. Apenas anda adorando el rollo. La madre. Tenle paciencia, mi juez. ¿eh? Gracias, Miris. igual que Dios te bendiga a ustedes. Chef Casares, saludos, golpes, de besos, dedicada a mí, al Chef Casares. Uy, tú tienes un chingo que nos sigues, Chef Casares. Ya, ya sé quién eres, mi Gracias, un abrazo. Ahorita está muy noche, pero mañana si quieren les voy a cantar una. Me preguntaron a mí si soy feliz con ella. Saludos, te iba mejor con don Pedro, ¿quién dice José Manuel Gómez? Ay, Dios mío. Estábamos también como para que vinieras a cagar el palo, mijo, y todavía que lo embarrara está. Hasta... Mm. Mejor cómete una naranja, guachés, de trae hambre. Saludos tú, sigue, Soy tu seguidora de TikTok, estoy como. Como blanca coqueta. Eso es todo, mi Estela. Gracias por venir, Eric Alarcón, saludos. Mi río hermoso Juan Galindo dice, "Espero primeramente en Dios y nos veamos este día 5 y 6 de octubre en la junta de promotores. Claro que sí, ya vamos a andar en las Vegas primero Dios." Big big big big big Bikinia. No hablen de eso, ella es mejor sola. Sí, está una persona que cantó en el YouTube. Mm. Saludos, Mari. No toda la gente me chocan. Mm. Este... María Chacón, gracias. Igual los aprecio un montón. Dios los bendiga. Gracias, gracias por todo el cariño y el apoyo. Eh, dice Rosalba, Se desapareció el comentario. Eso es lo que pasa en YouTube que de repente se desaparece. Esos nomás te querían. Ay, Gonzalito. Ay, pa. Te voy a dar tu nalgada en, te voy a bajar el pinche calzoncillo ahí en la nargarra raíz es así. Te es toma para que se entretenga acá, pulín. Mm. Sí, mi de león, ¿tú crees ya llegó? Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Siempre el cagador que viene y viene, caga y se va. Tarara, tarara, tarara, narara. Es bien aburrido y es muy mal amigo. Debe tener envidia todos sus amigos. Ay <risa> yo, Virginia o Vicky. Virginia. Virginia. Virginia. Oh yeah. Sí, es Vic. Oh, es que se había puesto Virginia Entonces yo yo soy muy mexicana. Yo leo la letra muy acomodada. Ah, Cuidado tú mejor así si te te cuidado, tú mejor así dice González. Tienes muy buena voz. Gracias, Famos, Beats. Beats, saludos. Un abrazo. De verdad que todo lo bonito que ustedes son se los deseo. Que el Dios se los regrese a ustedes, se los multiplique. Verónica, claro que de pronto vamos a ir a San Diego. Saludos a toda la gente de San Diego. Andamos queriendo tratar de acomodarnos para allá, pero ya no nos quieren en San Diego. No sé qué pasa. Bueno, los voy a dejar. Ya casi me acabo mi, mi naranja. Me voy a echar un sueñito y acá se me secó el pelo. Mm. Claro, Claudia, pronto voy a ir para allá. Primero, Dios, no me acuerdo que me mandaste tú con quién iba a hablar. Uh -huh. Sí, Eva. Ya sé que en Sacramento siempre me han demostrado que nos quieren un montón. ¿eh? Bendiciones, Estela. Sandy, Erika. Toda tu clica de Erika. Esta Erika ya, ya, este, ya es la jefa de la pandilla, el gato y su pandilla. Y mi Erikius, lo que me diste ahí fue lo que ya te ganaste hoy en las paletas, madre. Vamos, dice, ¿para cuándo en Austin, Texas? Ey, guachi, pues te estoy diciendo que acá estoy Y que mañana viernes me presento acá en el En el En el coliseo de, de, de, de Austin, Texas, aquí estoy en un hotelillo aquí mm. Bien Dulce mi naranja Muy buena ¿Qué digo? Buena, buenísima, guaches. <ríe> acá los espero para todos los que están preguntando que de Austin, que cuándo voy. Pues acá estoy, guaches, aquí estoy, aquí estoy mi, mi chulada. Eh, ¿Qué a qué horas voy a tocar? Dice Famous Vides. Voy a tocar, pues yo soy la última, ahí va a haber dos bandas, dos agrupaciones, primero que yo y luego yo. Así que... Acá nos vemos chulada, por ahí como a las 12 de la noche yo pienso, vente temprano tú para que te convenga pagar el boleto, guachiteches tu bailada, tu disfrutada, ver todos los grupos desde que comienzan hasta que terminan, y, y usted saque el brillo al piso, no hay problema, acá ve si la suela de los zapatos, acuérdese que vida nomás hay una y hay que saberla disfrutar, porque el día que se nos acabe, hasta ahí vamos a llegar. Ya te queremos ver acá por California. Otra vez dice mi tris, Cindy. Ay, mi tris, voy a estar allá. Acuérdate que ya voy a andar por allá. Pronto, pronto voy a andar por aquellas áreas. Vamos a andar otra vez en San José. Vamos a andar por allá en Antioch, California. Vamos a andar en... Ya ni me acuerdo, por un chingo de ranchos por allá. Estuve en Atlanta, watch Fuimos a comer allá donde, donde llevaba antes a mis hijos cuando estaban chiquitos. Y me dijo mi titi luego. luego aquí veníamos a comer con mi papá y así ahí como que se siente uno medio y, y todos mis hijos abrazándome y besándome, diciéndome. Oh, más me vinieron todos los recuerdos de cuando estábamos chiquitos. Iban al buffet, yo les decía, ¿qué quieren comer?" y pensaba que ellos iban a exigirme algo muy elegante, muy caro. Mis hijos eran felices y son felices yendo a un buffet, ahí donde les cobran 8, 10, diez dólares por por por comer lo que quieran. Ellos ellos con eso son felices. Gracias a Dios que mis hijos están acostumbrados a que les dé de mucho y a no tener nada. Igual que yo. Y por eso le doy gracias a Dios. Y ahora que ya los veo, vi una foto cuando estaban más chiquitos. Y, y ahora y nos la tomamos ahí mismo, donde subí ayer una foto aquí. Y ya subí cuando ya estaban, y ahorita que están ya más grandes que yo. <risa> ya me dejaron los chamacos, hijos del maestro. ¿Qué dice el guachi papá de tus hijos que sigue siendo fans? Ay, Erika, pues dice. Él es fan siempre de mi música. Pero como siempre dice que, que no valgo gorro. ¿Verdad? Como siempre, ya te la sabes. Pero no, pues yo creo que nos tiene que respetar porque no le pedimos para nada. No, no, no le pedimos nada. Pero. Le demostramos que cada día yo sola, pues yo creo que les he dado más, mejor educación que ni que estuviera él aquí. Yo pienso que eso es lo más bonito de lo que uno se tiene que sentir orgulloso. Porque madre soltera no es nomás decir soy madre soltera, madre liberal, que anda por acá, anda por allá, anda en la peda, anda esto. Son unas chinguitas para poder sacar los guaches adelante uno. Gracias, mi Mari. Un abrazo, mi chula. A ver, por acá está Jean Jalisco, tiene hijos... ¿Y tiene hijos mamá? Dice, claro, tengo cuatro guachotes, pues sí, yo ya sé. Mis guaches son los meros meros. Cierto, tus hijos son muy buenos, Dios te los cuide siempre. Sí, Mitris, ya saben que los aprecian mucho mis hijos. Y ahorita ya salen más en las cámaras y todo, que antes no, no les gustaba, antes se me enojaban, pero ahorita bendito Dios, que ellos que ellos han aprendido a quererlos a ustedes igual como yo los quiero, a ustedes un montón, porque pues a ustedes les debemos mucho. Gracias a Dios, eh, ustedes nos están cambiando la vida. No tenemos, pero cada día vamos necesitando menos y, y estamos echándole muchas ganas. Y estamos muy agradecidos con ustedes siempre, siempre, siempre, siempre. Eres bien chingona, mi orgullo de sí muy orgullosa de ti, dice mi, mi de león. Gracias, mi reina. Ya, qué rollo, mamá. ¿Para cuándo las tortillas? Las tortillas, pues así, ¿no? Porque andamos fuera, acá andamos en Austin. ¿O qué les iba a decir sobre aquí que me tocó en este hotel? Les voy a platicar la, la, la última vez. ¿Cuándo vienes a Santana? Ojalá que pronto. Ese es el problema de que a veces, pues, los, yo quisiera ir a todos lados, pero los, los promotores a veces, hijos del maíz pinto, no, y tú los del rabo para que nos lleven. Necesitamos tráelos más bien del rabo, eh. López, Bernardita, salud. Gracias, mi reina. Gracias, María Chacón. Gracias, un abrazo igual, mi reina. Eh, Lauris, que Lili, una mi tiene una chingona ay, gracias por eso te quiero, dice Fabiola, gracias mi chulo, un, am un amor de personas que son ustedes, acá este, con mi IB ah, Forever, saludos Idaho. dice desde Lili, ojalá un día vengas pronto por acá, creo que fuimos alguna vez, no sé cuándo, pero a ver si vamos de regreso, mi reina viene esa red Red Bull City. Pronto, mi chula, incluso nos hablaron para el día, no me acuerdo para qué día de este mes que estamos, pero no pudimos porque andamos en la gira, ya tenemos todo el mes por acá, pero vamos a regresar, de verdad que sí, ya, ya, ya, que, chicos de La Barba Shop, bueno, que poco a poquito vas para adelante, sigue como siempre, echándole ganas. Gracias. Oye, tú, de ese, chico de La Barba Shop, no son ustedes los del que les dejé aquellos discos aquella, ves allá, yo fui a firmar los discos ahí a su barbería y les cortaron el pelo a mi titi y que el señor que me veía ahí que, que le dijeron de los discos como que me veía como no, esta no va a hacer nada, yo le dije no, oiga yo si sí vine para acá a California es porque vengo a hacer un despapay y medio, vengo a conquistar todo California y no me creyó y ahorita le aseguro que se sí ha de acordar de mí <risa> disculpe, <risa> dice Claudia Eres una guerrera, no te rindas nunca. Claro que no, mija. A veces me quiero rendir, pero ustedes se encargan de que no. Miren, les iba a mostrar lo que, que mi cara. Bueno, ya la naranja. Ya, ya ya me la quité. Me pongo una crema. A todos los que me dicen que, que, que, que me pongo en la cara. Yo nomás siempre me hago a veces así, pero voy a hacerlo primero con el teléfono de YouTube para que lo vean. Tengo la mejor ojerillas ¿no? pero yo no tengo arrugas ni esas cosas y yo no, pues ya tengo 36 años, miren, ahorita no traigo, pero me pongo la crema, yo mi, mi cara es grasosía, tengo pues como pueden ver alguno que gran. bueno esta manchita porque me salió, estos no, estos son lunares, ¿eh? aquí o sea, pues, el sol se sí me pega, mi piel es muy sensitiva, pero por eso trato de que no mucho. tiene un poquitito manchada pero de ahí toda mi cara está bien limpia, no, no tengo arrugas, pues ya, ya tengo 36 años, ya en diciembre cumplo mis 37, entonces, yo lo que sí a veces me hidrato mi piel en, en la noche, y me pongo mi crema, lo que sea, pero tengo una cremita que, que me pongo, que se las mostré el otro día, más que ahorita si sí me levanto otra vez para ir a traerla, pero miren, aquí está, Ahora lo hago con este. No tengo arrugas. Ojeras, pues un poco, porque me desvelo mucho. Pero miren. Mi piel. Me la acabo de lavar y traigo crema que hasta de más. Que me puse bien, bastantita crema. Y pues se me siente la, la piel grasosilla. No traigo nada de... Aquí tengo irritado un poquito. Porque yo soy al a, padezco sinusitis y la esto cómo se llama la, las alergias y como en allá en Atlanta había hay muchos árboles y mucho esto todo esto se me se llenó como de salpudillito poquito y aquí hasta se me peló y apenas se me está curando pero es muy casi nada no se me ve es muy muy raro que miren mi piel gracias a Dios que no tengo como les digo 36 años orgullosísima de decir mi edad que tengo y pues nunca me he operado la cara o algo es una cosa de esas me voy a hacer más adelante una liposcultura la mejor para no usar faja porque me mata acá el hombro la, la fajilla a veces miren, a ver déjenme ver si les enseño bueno, me va a salir un chicharrón por acá entonces sí miren, casi pero no eh. así que manden con su costápense los oídos, que diga lo, los ojos guachis. me voy a echar el pelo aquí Ustedes son remirones No anden mirando En esta parte de aquí Se me Se me marca Mucho esto y me duele ah, Aquí es Entonces Así es que tengo que, que hacerme un Quiero hacerme nomás Pues ah, ya, ya Ya tuve como cinco hijos Ustedes ya saben que uno no puede andar quedando Como quinceañera ya después de haberle crecido Uno la panza por acá sí después de cinco hijos tampoco no va a estar uno como nuevo estoy medio usadilla pues pero estoy aguanto eso sí pero pero sí lo que sí les digo es que que pues me siento bien como estoy la verdad que no no necesito tantas cosas pero qué dice qué dice acaba de leerlo a ver voy a poner el lente Como dice usted. es mi primera mi primera vez que sigo a mi artista favorita, Lili. Soy tu faz de Hueso Colorado. Te quiero mucho. Gracias, mi reina. Yo sé que tú me has dicho que nunca has seguido a otra artista. El monarco mayor de Letia Canto, yo... A ver, saluda a todos, dice... Hermosa, a ver qué están haciendo de este lado. Hay un proceso que te quitan grasa de la cintura y te la ponen en las nachas. Pues yo sí tengo nachas, eso sí, gracias a Dios que sí tengo no se sienten todas regadas las cabronas así como que bien amplias, bien cómodas ellas pero de que estoy en algona sí estoy en algona, que no las tenga así paradas como, como las morenitas pues es esa parte, pero de que hay de donde se extiendan, allí sí hay allí sí hay para tenderse bien la mano me encanta tu sencillez dice Estela, gracias mi reina, me encanta un pedacito de la luz de tus ojos ay bueno, a ver si yo no voy a olvidarme de ti yo no puedo, el amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero, porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. ¡Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste! Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba, tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo de poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos. Ahí están nomás chiquititos. <risa> Shema de la diva de la bahía Saludos mi reina Pronto nos vamos a ver en San José Y espero que ahora sí lleves a tu mamá ¿Cómo se, se volvió cantante Jean? Dice Yo creo que hay muchas personas No sé si muchas personas se vuelven cantante O uno ya es desde que nace Porque yo era mi sueño Nada más no lo estaba desarrollando Siempre le lloraba a mi sueño de la música y eh, hice hasta que un día de repente me descubrí un mariachi y, y de ahí ya nunca dejé de cantar. Ay, mira nomás, ya nos, ya nos han estado mandando las insignias, qué bonito, ya nos llevaron ya 13 dólares de todas las insignias que nos dieron. ¡Wow, qué hermoso, qué gracias! Primera vez, primer día que yo transmito en Instagram, que quede aquí grabado y que, y que recibo insignias. Así que una chulada, chulada, chuladas, bendiciones a todos. Los voy a dejar descansar ya mis watch sporting si viene y si hace sacar unas chelas, pues ni modo, pistienle. Fíjense que como que ahí se me antojaba una cervecita, sí, pero me traen a dieta. Estoy comiendo la naranja porque pues te dijeron que sí puedo comer la naranja, pero no puedo comer chips, no puedo comer tortillas. Gracias, mi Sandy hermosa, no puedo comer... Uh, pan No puedo comer uh, Por decir, si hay un bien en unos Camarones empanizados, pues no los puedo comer Porque está empanizado el camarón Que una milanesa o una pechuga de pollo Empanizada, no me la puedo comer por el pan Este, que Todo lo que vaya conteniendo pan Nada de eso entonces ya ando así como que medio enojada, porque no, que nada de lo que sea carbohidratos, que porque los carbohidratos son los que te suben el peso. Tengo que andar buscando cosas que no tengan casi carbohidratos, porque si no ya valió gorro. Pensé que ya te, te habías puesto Botox, dice lo Urdes. Mm, no, mira, yo creo que aquí se ve, porque mira, si hago mi cara así me ven las arruillas. Este, no sé si ustedes han notado a artistas o a personas que se ponen los botox pero te hacen aquí, pero cuando te salen las patas de gallo aquí, tienes que hacerte una operación o algo para estirarte la cara, eso es muy diferente a que te pongas botox, si te pones botox te van, te van a poner en las partitas donde se te hacen arruguitas como aquí o así, pero ustedes me han visto a mí como estoy, gracias por ese número uno mi Sheima, no la había visto esas, esas, esas... Oye, están mandando ya muchas cosas de YouTube y yo eso no me lo sabía antes. Hijo el maestro, acá en Instagram, de donde quiera, ya nos tienen bien emocionados. Este, mi de León, gracias, mi reina. Manda un saludo a mi esposo, Martín. Saludos, Martín, de parte de tu amiga Lili y de Graciela Díaz, que es tu hermosa esposa. Mm, se está pidiendo y no nos... Y no nos platicaste del hotel Guacha Ay, chismos Ay, Erika No, hombre hija, Con razón te va re bien en las paletas a madre mi madre chula Le gusta mucho el teje y maneja el guateque El compa Canelo Saludos, ¿cómo estás, guachi? ¿Qué haces a estas horas? Despierto, hombre Ya está tarde Yo pensé que ya estabas en tu segundo sueño María eh, hola hermosura saludos desde Norte Carolina saludos a toda la gente de Norte Carolina bueno les voy a contar rapidito antes de irme eh, lo del que Isabel dice Ramírez lo del hotel que les vamos a platicar bueno les voy a platicar rapidito lo que lo que está pasando aquí en el hotel eh, nosotros pues agarramos los hoteles por línea porque tenemos unas aplicaciones donde son uno de los hoteles porque a veces no encuentras hoteles entonces en esas tienes que andar buscando lo de los hoteles, y pues este, ya saben que agarramos a donde vamos, como ahorita ya nomás nos quedamos mañana aquí, y ha pasado mañana sábado, pues tenemos que agarrar otro allá donde vamos a llegar, en Houston, porque nos vamos a quedar ahí, ya salimos el domingo de ahí, ya se si nos, nos vamos para otro lado, nos vamos para la casa, pues ya, ya agarramos carretera, pero bueno, este... Aquí, pues se veía más o menos bueno el hotel, pues pasó los cuartos y se veía más o menos. Pues ya saben que tiene que andar uno buscando también los precios, porque pues a veces uno se gasta hasta unos mil dólares diario en el hotel. O hay que tratar de economizar, porque son como. Son como cuatro o cinco cuartos que agarramos por día. Entonces, imagínense. Está pelada la vaca, dijera, <ríe> y tener que cocinarla, ¿verdad? Pues está canijo. Bueno, pues lo que les decía que agarramos y más o menos los hotel estaban, bueno, ya entramos aquí, pues se veía más o menos, no voy a decir que muy acá al hotel, pero se ve los cuartos más o menos. No, pues la mera verdad, empecemos hace rato que yo me trajeron algo y empezamos a ver que hay cucarachas en el hotel eso era lo que les tenía que decir que hay cucarachas y, y pues yo soy bien así porque las cucarachas tengo una suerte y para que se me arrimen las hijas del maíz me andan caminando de repente hasta por la casa cuando fuimos al hotel también que es un hotel de muy famoso, muy acá del el, el, el, el gate algo así de de allá de donde vamos a las juntas de promotores También me picó una pulga Hijo de su madre y, y ya la encontré, la alcancé a matar a la cabrona Pero pues ya me había picado por aquí, por acá Por acá y por acá y Me dejó bien picoteada la cabrona Pero hoy pues nos tocó eso Pero Pues se, aparentemente todo estaba muy bien Pero pues nos tocó que, había, que hay cucarachas más bien hoy A mí nomás me tocó ver dos, tres Chiquitillas por aquí Y ahí andaba yo Echando spray y cosillas así Pero en los cuartos de, de mis hijos sí les tocaron unas grandototas así Mataron como dos así de grandes Grandotas Tenían invitados sin, sin ser invitados Tenemos ahora sí aquí No tienes que, que sacudir Ah, ¿cómo? A ver ah, no tienes que sacudir todas tus maletas Pues cuando nos vamos siempre sacamos todo Cuando nos vamos volvemos a empacar todo O sea que en las maletas no creo que vaya a haber nada Pero pero sí, este, porque pues siempre sacamos y volvemos a meter todas las cosas Pero pues sí nos tocó ahora la mala suerte Es muy raro que nos toca cosas así La otra vez nos tocó un hotel también ahora que fuimos a Oregon Y lo peor de todo que ya no había ni otro Si no nos hubiéramos salido y nos hubiéramos ido a otro Pero pasó... Que era un lugar donde casi era el hotel de los perros, había puros perros y este olía horriblísimo Y un ladradero de perros por todos lados, eh, pues todo medio fea la cosa. Y pues decían que era bueno y que según tenía buenas estrellas el hotel y, y todo. Y pues así, van dos veces que nos ha pasado que estamos, no cuánto, dos, como tres veces en todo el tiempo que andamos. Que en esto, en las giras, te toca de todo hoteles malos, hoteles más peores y así, no bajes tus maletas mejor cámbiate si sí, las bajé, las maletas aquí las, las, las bajé, las tuve que bajar porque tengo pues, cosas ahí, pero eh, lo bueno que el piso no es de de carpeta es, de, es piso de, así, piso piso entonces ahí sí pues es un poquito más difícil, vale, ya me, ya me iba a dormir y, y pasé de pasadita de pasadita, ya tiene rato aquí de seguro ¿eh? a ver en Houston, Texas Hola dice Hermosura, saludos desde Houston, Texas Martita, ya nos vemos el sábado Pasado mañana, ya nos vemos en el mezquite De Houston, Texas Allá nos vemos Chulita, voy a cantarles allá eh, González, Cortés Pues no, creo que se vayan en las cosas Porque vamos a tardar un montón de rato Y como siempre andamos para arriba y para abajo Sacudimos todo Sacamos siempre todo de las maletas Y luego apartamos la ropa sucia y luego apartamos. Bueno, todo se saca Aquí se saca todo y luego se vuelve a meter todo Así que No creo que vaya a haber nada Incluso pues por cuidado de todo Vamos a sacudir todo como quiera Saluditos a todos Bueno, ya me voy a dormir Después mandar un saludo a mi mamá Que se llama Idalia Cortés, que es del grupo de las patronas Y patrones De Cristina. Jessy Vázquez, claro que sí Un saludo para tu mami que se llama Como Idalia, Idalia saludos Que Dios la bendiga mi reina hermosa Este, gracias a todos Les mando un abrazo mi chulada Ya voy a dormir, les platiqué sobre esto Porque a veces mucha gente piensa Dicen, andan en las giras y no hombre Que chingón se la pasan, a veces andamos Todo el tiempo malos del estómago Con chorrillo, con lo que sea Bien malos, todo la comida nos hace daño Este Richard y yo andamos estos días Echando competencia él y yo malísimos, si y luego no es lo peor, que se te afloje el estómago, los dolores que sientes, que andas, que te andas en un remolino, y un dolor, y un dolor en el estómago, que no te deja ni dormir, este, pues bueno, les mando un besote, un abrazo, y nos vemos pronto por California, yo creo que ya vamos a estar pronto para irnos, y no se olviden que mañana, mañana nos vemos en, mañana viernes, nos vemos en el Coliseo de, acá de, Austin, Texas A toda la gente de Austin, Texas Acá, acá estamos ya ¿eh? Eh, Y nos vemos también el sábado Pasado mañana, no sábado Nos vemos allá en Houston, Texas En el Mesquite, ok A ver el... Um, ¿Cómo se llama? Te recomiendo Las Fires in the Marriott Están muy bonitos y, y baratos Voy a chequearlos mi guachita Ahora pues un beso, un abrazo a todos y pues que tengan buenas noche Pásense una hermosa noche Si ya empezaron a pistear No tomen mucho Porque luego mañana van a ser crudos <ríe> Yo estaba en, en YouTube Y me pasé acá Bendiciones dice ve, marimar Saludos Cuando eso pase Toma maicena Con un poquito de fanta de naranja Ay maicena Con un poquito de fanta de naranja No sabía de león y ya se te quita lo malo del estómago. Ah, ok. Un abrazo. Un beso a todos. Buenas noches. Voy a hacerles caso. Duérmanse ya. Duérmense, guachas, Duérmanse, eh. duérmanse.